Que, ¿me habéis pedido historia, contarme ¿qué, ¿Qué tal habéis hecho este curso? Bueno, bien, sabemos en general bien, sí, sí y... pero bueno, hay un tema que nos preocupa mucho. Sí, que os preocupa decir. Pues porque últimamente que viene quejándose con que se le dice mucho que, pues en clase o en el patio y tal, que es muy mandona, que quiere ser siempre la protagonista. Pero bueno, y... también tiene que aprender que pues que no siempre pueden ser las cosas como ella quiere, ¿no? Y, y también es cierto que normalmente las niñas pues no son así, son más tranquilas, más calladas pero y bueno, llegan... pues, es muy protagonista, le gusta mucho ser, ser el centro y que todo el mundo haga lo que ella dice. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué a una niña se le se le reprime el que sea protagonista y que quiera participar y que quiera proponer cosas en, en clase y a un niño no.